Hola amigos de Estereofónica, soy Villo Astra y los invito para que se conecten y vean mi entrevista con Giovanna Sánchez, donde hablamos un poco de todo y de nuestro más reciente lanzamiento y video llamado Navaja, dedicado a todas las mujeres del de planeta. Gracias. Saludamos a todos nuestros seguidores de Estereofónica y bienvenidos a un encuentro musical más con artistas increíbles. En esta ocasión nos acompaña Guillermo Morales de Astra. Bienvenido, Guillermo, de Estereofónica. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, nosotros contentos de, de tenerlo en Estereofónica, aunque ya, pues... Anteriormente nos había acompañado, donde, bueno, pudimos conocer un poco más sobre esa trayectoria musical. Y bueno, en esta ocasión usted está presentando el video Navaja aunque la canción pues ya, ya fue lanzada en las plataformas digitales a finales de marzo. Bueno, ahí tenía que ver también con el Mes de la Mujer y además pues tiene un, yo diría que un plus, un plus muy interesante porque cuenta con una colaboración muy, pero muy especial de Alfonso André de Caifanes. Sí, así es, Joana. Eh, pues hablando de, de, de, de ahorita como... Mirando hacia atrás, es curioso que menciones lo del mes de la mujer porque no fue nada premeditado, fue, fue como, como simplemente una, una, una linda coincidencia. Fue algo más como quería sacar eh, un, un primer sencillo antes de, de, de este eh, en inglés porque pues se, se, se usan los dos idiomas. Eh, pues de hecho las dos colaboraciones que, que, que he tenido han sido con, con artistas hispanoparlantes y, y fue simplemente como un, un, una muestra del de nuevo sonido y luego eh, pues se me ocurrió hacer lo de, lo de Alfonso con el lanzamiento del Maxi Single, ¿no? de las uh -huh. tres canciones y, y pues sí, era, era un, un, un, un buen momento y una coincidencia de justamente esta canción que es bastante feminista en, en, el, en el medio de la mujer. Bueno, hablemos un poco de, de esa letra, ¿qué significado tiene? Pues es como, como un... un pues no un llamado a atención, pero sí como una un, un grito en solidaridad hacia, hacia el género y pues sobre todo como la, la violencia y el miedo, pues la violencia hacia, hacia el género y el miedo con el que, con que vive el género, ¿no? Como un poco, pues eh, tenemos unas condiciones un tanto diferentes y una desigualdad muy, muy bárbara y es... Es muy, pues muy triste ¿no? que hasta el día de hoy, en el año que estamos, 2022, todavía estemos pensando en unas cosas que son absolutamente prehistóricas. Eh, pero pues es muy diferente para, para una mujer eh, caminar a, en horas de la noche esperando agarrar que se yo un taxi o algo para, para irse a la casa. Eh, pues hay, hay como mucha inseguridad y pues existe ese miedo, ¿no? Y, y para un hombre, pues digamos que, pues claro, da miedo también, pero, pero no, es, no es como lo mismo, eh, porque pues digamos que la violencia puede ser, digamos que de una manera diferente, ¿no? Y, y pues es, es, un, es muy triste, es muy triste pensar en ese tipo de cosas, pero pues es la realidad en la que vivimos y esperemos que... que qué sé yo, en, en, en un futuro casi que inmediato cambie como, como, como el, el chip ¿no? de todas las personas y que de manera colectiva hagamos conciencia de que pues somos iguales. no uh -huh. Guillermo, eh, hay algo que, que me llama mucho la atención y es el hecho que muchos artistas eh, se unen a ese a ese llamado de solidaridad con la mujer a lo que se mencionaba la desigualdad eh, la inseguridad también eh, ¿Por qué cada vez más artistas se suman un poco más a, a, a este eh, a este digamos a, a ese llamado del rol de la mujer y qué tan evolutivo pues ha sido esto pues yo creo que justamente es porque porque la gente se está dando cuenta que, que, que hay, hay algo que, que decir y alzar la mano y, y la voz, ¿no? Y, y decir realmente como que, eh, pues no me parece, sí me parece esto y, y pues yo creo que hay, hay, hay que formar conciencia, ¿no? O sea, yo creo que para mí... Eh, eh, he estado rodeado siempre pues, de, de mujeres magníficas no y como que uno no es nada no es nada sin sin sin, sin, sin la mujer no pues por algo tenemos un cromosoma menos nosotros <risa> eh, y, y pues yo creo que, que no sé hay, hay, hay que hay que tener como cierta empatía y, y yo creo que nos estamos dando cuenta que la desigualdad está en todos lados, ¿no? Y, y lamentablemente existe como esa idea preconcebida que cuando uno escucha que una mujer tiene éxito es presidenta o líder, pues eh, hay, hay, hay, hay como, como pues cierto tipo de. de, de pues qué sé yo de, de, de ideas no que que, que son absolutamente eh, pues como te decía anteriormente prehistóricas no cuando uh -huh. uno escucha la palabra CEO eh, se se imagina un señor calvo gordo no pero no una mujer y uh -huh. pues eso eso afortunadamente ha estado cambiando en los últimos años y creo que sobre todo como las cabezas de familia, que son mujeres, les ha dado un poco a, a, a los hombres que, que no se dan cuenta de eso como, como un poco más de visibilidad y yo creo que por eso también ha, ha evolucionado, como dices. Claro, claro que sí. Y bueno, definitivamente un gran mensaje también el que contiene esta letra de, de la canción quiero preguntarle también eh, aparte de la coincidencia de haber hecho este lanzamiento en el mes de la mujer eh, ¿cómo se llevó a cabo esa colaboración con Alfonso André? pues eh, fue, fue fue pues muy muy muy natural por así decirlo eh, yo Alfonso lo había conocido ya hace un tiempo y, y es una persona que, que de alguna u otra manera pues me, me, me tocó ¿no? en, en, en la vida, al ser yo baterista, el baterista siempre me llamó la atención su, su estilo, su voz, eh, no, no digo su voz literal, sino su voz como, como baterista, ¿no? su voz como, como músico eh, un, un tipo con una sofisticación in, increíble y sobre todo una creatividad muy, muy interesante. Y siempre me, me, me pareció, pues, interesante también el hecho de que la primera vez que yo fui a México a tocar, hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, eh, no sabía cuánto, pues qué tan, qué tan prolífica era como su carrera de solista, yo no sabía que cantaba, entonces eh, fue, fue, fue muy curioso porque cuando se me ocurrió hacer esto con él eh, yo quería que tocara la batería pero pero, pero pues nada él, él, él, él le gusta mucho pues cantar y, y pues se botó tremenda letra y, y pues toda la, la melodía de la canción pues, es, es, es, es muy interesante y, y creo que es tal vez un, un artista que tiene que ser reconocido de igual manera por su nivel de, de, de cantante que como baterista. ¿no? Uh -huh. Bueno, este nuevo sencillo, Guillermo, también eh, salió como tema central del nuevo EP de, de la banda, ¿no? Eh, en este momento, bueno, este se llama Earth, ¿no? Sí. Pero ya tenemos... Otros eh, que ya se habían lanzado, eh, Water y Fire, ¿no? Falta otro, yo diría que falta otro, son cuatro elementos. Correcto, falta, falta el, el último para completar los cuatro elementos esenciales de, de la Tierra, que es aire, air, el cual estoy trabajando en este momento. Eh, es como su nombre lo indica, un poco más ligero y también tiene como como, como un, un sonido un poco más eh, liviano, por así decirlo, y por eso justamente la canción que salió antes de, de Navaja fue Pop Candy, que es una canción un poco más también como tranquila y un, no tan estridente y rock and rollera sí, como, las, sí. como, como se ha acostumbrado, eh, porque quería como hacer como esa pequeña transición hacia lo que se está por mostrar, y yo creo que estaría saliendo este este último elemento en el próximo mes uh -huh. y también sería una, una una una colección de tres canciones para dar un total de 12 y empiezan los shows en vivo que es lo más divertido de todo esto no claro hace falta ese Total. digámoslo, calor humano, ¿no? Porque Total. finalmente eso es lo que nos llena, nos, o sea, claro, podemos tener esta conversación, ¿sí? Virtual, pero finalmente el estar en, en, en, en presencial, digámoslo así, sí. no, digamos, no, no, esto no cambia nada ni nadie. Así que bueno, Oye. muy, muy interesante. Eh, Guillermo. Bueno, no sé con cuál pregunta irme, porque realmente... <ríe> porque oh, realmente, bueno, aquí están los elementos. ¿Por qué escogió estos ah. elementos de la naturaleza? Agua, eh, tierra, fuego, y bueno, viene aire. ¿Por qué los elementos de la naturaleza? Pues mira, yo creo que todo se, se, se, se interconecta. Y ahorita estabas diciendo que hace falta como la, interac la interacción y, y pues evitar un poco más de, de esto que estamos haciendo en este momento tú y yo, que estamos interactuando pero por medio de una, una pantalla, creo que estos nuevos, esta nueva dinámica después de, de, de, del, del COVID, eh, pues acercaron mucho a, a, a, a personas por ejemplo lo que estamos haciendo en este momento eh, acceder a, a un a un, a una, a un tipo de, de, de gente era mucho más difícil antes y, y creo que la, la pandemia hizo que esto se volviera un poco más normal y un poco más o, o personas que eran un poco más como inalcanzables se volvieron un poco más accesibles eh, eso digamos que es un lado positivo pero también trajo muchas cosas pues que no son nada positivas. Sin embargo, cuando todo arrancó eh, en marzo del 2020, eh, a mí me pasaron muchas cosas pues, positivas. De hecho, yo siento que haciendo como un, un eh, resumen... Eh, un, un conteo de, de, de, de, de mi experiencia con, con, con ese encierro ¿no? que fue obligado aparte aquí en Los Ángeles teníamos muchas cosas pasando, lo del Black Lives Matter eh, el, todos los, los disturbios, toques de queda, un momento muy muy muy oscuro y, y, y pues incierto eh, como que se vivía dentro de un clima de temor bastante harto y Nada, al estar encerrados, eh, llegó una gatita a mi casa, eh, totalmente feral, que hoy en día pues tiene nombre, tiene casa, tiene comida, tiene, o sea, duerme con, con nosotros. Pero pues digamos que está un poco más domesticada. Eh, eso fue algo muy, muy positivo. Yo volví a mi casa de energía solar. Eh, y, y al, al, al decidir empezar a, a hacer música propia nueva, o, o, nuevamente sentí como esa necesidad de darle gracias a, a, a todo y sobre todo a la tierra porque estamos acostumbrados a tomar y a tomar y a tomar pero, pero nunca agradecer y ese primer momento que, que, que estábamos encerrados que fueron como dos semanas eh, pues Básicamente, hacer un reseteo y que el planeta entero cierre dos semanas, pues claro, por eso es que había vida salvaje en las calles, vimos venados, pájaros, la polución, pues obviamente disminuyó, se vio el cielo azul por primera vez en tanto tiempo en ciudades tan congestionadas como México y, y Ciudad de México y Los Ángeles. Eh, escuchamos pájaros que nunca habíamos escuchado, ese tipo de cosas. Entonces, por eso, por ahí fue, ¿no? Como los elementos... Y, y como manera de de, de, de, de sí de dar visibilidad un poquito más a, a, al planeta, ¿no? Se puede despertar de la naturaleza definitivamente. Totalmente. Que, de Totalmente. hecho, fue muy muy bello poder observar esto, de mm. ver a los animales eh, tranquilos, como sin miedos. Eh, mm. Bueno, y con respecto al video Navaja, Guillermo, hablemos un poco. Pues el video se rodó en Bogotá en el mes de febrero. Yo fui y eh, coincidió con, con, con, con las fechas. Eh, y pues nada, como que Carlos también estaba disponible. Eh, y, y Carlos pues uh, fue la persona como que me, me, me, me ayudó al, al, al inicio eh, y, y decidimos también que él saliera en el video, ¿no? Eh, también como en, en, en homenaje a, a, a, pues, al trabajo que se hizo desde que nos encerraron la primera vez. Y fue un, un, un día de rodaje en un estudio de grabación eh, y después de dos editores logramos tener el, el resultado que queríamos. No te Guillermo, Guillermo, vale. ya ahora sí. sí. ¿Dónde pueden eh, escuchar ver este video nuestros seguidores? Para que pues usted puede hacerle la invitación a todos nuestros seguidores claro. de Estereofónica. Claro, que sí. Pues pueden escuchar y ver el video en, en nuestro canal de YouTube. Eh, simplemente hay que poner pues eh, las palabras Astra y la, y la otra es Navaja y ahí aparece el video oficial y estaría bueno que le den una, una, una mirada que comenten, que le guste o que no le gusten pero que tengamos algún tipo de interacción y igual eh, a mí me encanta tener... Eh, como interacción con las personas, entonces cualquier comentario pues, es más que bienvenido y, y pues para eso tenemos pues, gustos diferentes, ¿no? no no me pueden decir que no les gusta y está todo. ¿no? <ríe> El video pueden verlo en Astra, pueden buscarlo Astra Navaja y ahí aparece, así Exacto. que muy invitados para todos nuestros seguidores de Esterefónica, para que puedan escuchar esta gran canción que definitivamente despierta muchos sentimientos así que bueno, eh, Guillermo Guillermo Morales, Astra gracias por acompañarnos en Esterefónica a ti joana muchas gracias y a todo el equipo de Esterefónica muchas gracias por este espacio y por el tiempo y por apoyar el un talento bueno y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Estereofónica Twitter y Youtube arroba Estereofonica.